y su grupo su grupo sin esto solo acaba de empezar acaban de empezar mis pasos a empezar atrás, el que se suma a mis recuerdos parte arena y parte cal He sentido fuerte el temporal de temí quedarme a la deriva bajo el cielo en alta mar, pero tenía bien adentro mi timón y mi verdad Así me reconozco Así siento Así me Así soy, solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho, pero es que cantar de hecho. solo es cuestión de corazón, porque la que más y más mi tren se pone ya en camino la estación se queda atrás ahora me llevo lo que es mío lo que sobra no vendrá así me reconozco así siento así me reconozco voy así soy soy la expresión de corazón del que tengo Si me reconozco hoy, así soy